fiesta WBR y los cantores de Villabón Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica Amigos, espero que se encuentren muy bien Soy Madeline Ortiz Les doy la cordial bienvenida a los sorteos Nocturnos de Wild Ball Pega 2, Pega 3 y Pega 4 De Lotería Electrónica Para hoy martes 29 de noviembre De 2022 Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román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 Tiene un acumulado de 540 mil dólares y pueden ser tuyos sin anualidades, al igual que la doble revancha que está en 430 mil dólares. El Powerball no se queda atrás sigue acumulando y se juegan 65 millones de dólares, que caen muy bien para esta temporada, ¿verdad? Así que, ¿qué esperas? Corre a jugar y baja y actualiza el app de Lotería Electrónica para que estés al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos desde cualquier lugar. Bájalo ya. Y te hace falta un dinerito extra. Busca tus juegos instantáneos de Lotería Electrónica.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 el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 5. Repito, el número ganador de Wild Ball es el número 5. Ahora pasamos al sorteo de Pega 2. Mucha suerte a todos los que jugaron en Pega 2. Este boleto en mano. El número ganador comienza con el 8. Segundo número. Es el 5, el número ganador del Pega 2, es el 8-5. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 85. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 3 comienza con el 6. Segundo número, repite el 6. Tercer número es el 0. El número ganador de Pega 3 es el 660. Seis, seis, Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 660. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte familia. ¿Cuál fue el número que jugó? El número ganador comienza con el 2. Segundo número, 5. Tercer número es el 1. Último número de Pega 4 es el 9. El número ganador de Pega 4 es el 2519. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 2519. Estos han sido los números ganadores de esta noche. Muchas felicidades a todos los que han acertado y ganado. Para más información visita la página oficial Rico.pr.gov. Los esperamos mañana miércoles para los sorteos de las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Defienda WIPR y, y los cantores de Bayamón. Hoy en Noticias 360. Junta de Supervisión Fiscal aprueba la extensión del acuerdo suplementario entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. En aumento de enfermedades respiratorias en la isla, Secretario de Salud reafirma llamado a la vacunación. Y Gobernador inaugura viviendas de bajo costo para adultos mayores en Coamo. Países Bajos y Senegal avanzan a la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo. Los detalles en el segmento deportivo. Estimados a continuación, en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico aprobó hoy la extensión propuesta del acuerdo suplementario entre la autoridad... Para las alianzas público-privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y Luma Energy. El ente revisó la extensión del acuerdo suplementario para asegurar su consistencia con el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, según indicó David Skill, el sistema energético de Puerto Rico tiene que cambiar, además expresó que una vez comience el término completo de 15 años del acuerdo de operación y mantenimiento de transmisión y distribución de Puerto Rico, una parte de la compensación de Luma se basará en el rendimiento, por lo que Luma se verá incentivada a mejorar el servicio, la fiabilidad y también las normas establecidas por el negociado de energía de Puerto Rico. El regulador independiente... En Coamo y como parte de los fondos CDBG, hoy se dio por inaugurado el proyecto San Blas Apartment, que será para el beneficio de personas mayores de 62 años o más y que incluye infraestructura para personas con discapacidad. El gobernador Pedro Pierluisi participó de la inauguración en la que se reconoce la gran necesidad de vivienda de bajo costo y la falta de inventario en el alquiler y venta de propiedades. Félix Alemán con el reportaje. Este es el proyecto de complejo de vivienda